Qué tal? Hello, hi, saludos, sayonara, Este es un nuevo video en el canal, pero no un video cualquiera. Les quiero contar una historia. Imagínense que cuando yo era más pequeño, mis padres me dijeron que cuando fuera más grandecito podría ser youtuber. Entonces, yo poco a poco, durante el paso de los años, fui recopilando videos, haciéndolos para poder mandarlos a youtube en, justo en estos momentos en donde ya estoy comenzando a ser youtuber entonces el video que se aproxima es un video que hice hace dos años en donde quería mandarlo aquí a youtube si algo es el video me muevo mucho porque también fue para una clase de, de actuación bueno no voy a especificar más así que sin nada más que decir los invito a que se suscriban al canal, le den like al video y que compartan este canal con todos sus seres queridos. Y en inglés. Hola, ¿qué tal? Hello, hi, buenos a los, sayonara. This is a new video for the channel, but not a regular video. I will tell you a story. Imagine that when I was a kid my pa my parents said that I will be youtuber when I'm more age. So it's like this moment. So I will recopilate videos for that moment that my parents let me the promise to be youtuber like this moment. So this video that that will be now it's a video that I make in the past like two years ago. I would say a thing that is that if I move so much, it's cut because it was also for a class. Okay? So, subscribe to the video, put a like, and share this channel with other of your friends. But if you're for it alone, only subscribe. <laughs> so, let's go back on time. Vamos a ir atrás en el tiempo los gérmenes sabían ustedes que hay cuatro tipos principales de gérmenes que son los virus las bacterias los hongos y protozoas ok entonces los virus no tienen vida no necesitan aparearse para reproducirse porque lo hacen por sí mismos y te pueden matar si no tomas las medidas necesarias. A diferencia de los virus, las bacterias sí tienen vida y menos posibilidad de producir la muerte en el ser humano y son más grandes que los virus. Los hongos pueden ser tóxicos en algunos casos, pero en su mayoría no lo son. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, los protozoas son los que producen la malaria. La malaria se mete en los zancudos o en otros moscos. Entonces, cuando te pican, se le mete a uno la malaria y entonces ahí le llega la enfermedad a uno, ¿ok? Yo pensaba que no eran necesarias las vacunas ya que generan pánico a los niños, para algunos niños. Pero hoy me doy cuenta que nos debemos vacunar en el tiempo que lo estiman los estudios realizados por los científicos. Bueno niños, hasta aquí el programa de hoy. ¡Chao! What the other, another video says is that there are different types of microorganisms the first is the virus the virus is the most little microorganism that it make them the more sicknesses so if we don't take the necessary the necessary issues they will kill us and the second type is the bacterias but the bacteria are bigger than the viruses and there are less little okay? And the third type is the protocells The protocells are then responsible to make the malaria So, how have this? First, um, the protocells make the bacteria sorry, the, the, the malaria The malaria is transported for the flies And the flies bite us And they pass to us the malaria So, that's why the malaria passed through the human Um, before I was told that devaantss are not necessary, but not. Devvakins are so necessary because they made antibodies bodies that help us to abide all the disasters of the microorganisms of the bad microorganisms that can make us damage there are good microorganisms obviously that make us clean the body so that's the all of the video i will invite you to subscribe put a like and share this channel with other of your friends and family okay so bye bye my dear friends Peace.